Este video puede contener un código secreto de Steam, un juego. Hola, amiga, me yo tuve aquí, GTNCCZ comentando un nuevo video. Esta vez un video donde le hago una demostración de lo que es la calfa. La calfa, para los que no saben, el es un arma que es del Absolute Power o el, el poder absoluto que se va armando pieza por pieza hasta que se tengan todas las piezas, uno puede reclamar el arma o simplemente la puede vender también voy a hacer una... también les voy a mostrar lo que es la CQB el... es un arma vieja ya, un arma que ya tiene tiempo en el juego solo que esta vez el arma va a salir en su versión de... de gold, pues. y bueno, yo le voy a hacer una pequeña demostración y también aprovecho para agradecerle todo el apoyo que están dando a mis videos y de verdad muchísimas gracias. Y las donaciones que han estado haciendo. Así que aquí les voy a mandar unos saludos a algunas personas. Y también de verdad. Eh, puede, puede ser que te gane algún juego, algún juego de Steam. Así que estate atento. Y estos juegos que voy a estar sorteando más seguido en los, en los videos. Es eh, gracias a ustedes. A sus donaciones. Así que hay unos cuantos videos que van a tener código secreto de Steam. Así que activa tu campanita para que seas el turno en ver los videos y así puedas este, tener la oportunidad de ganarte un juego gratis de Steam. Bueno, de hecho el juego no es gratis, el juego se paga. Eh, solamente que tú lo vas a tener gratis porque yo, yo, este, Tito GTA, te va a hacer un regalito. Así que, y quizás más adelante algunos sorteos. Bueno, ya, va, ya veremos cuando lleguemos los mil suscriptores va a haber algo bueno, se los aseguro. Y bueno, como ustedes venían, venían por la calfa y en la calfa aquí está. Ah, y la CCR Gol, la CCR CQB de Engineer, eh, aquí se las dejo. Ah, por cierto, en la calfa este es esta, y bueno, también tiene unas esquinas, así que. El video no es mío, el video yo lo conseguí navegando por internet Así que los créditos de esa persona es un ruso Están en la descripción Y además este ese video eh, está en ruso Así que no sé si no, el que hable ruso le entiende y el que no Bueno, yo estoy cumpliendo con dejar su canal en la descripción Yo no me estoy apoderando de nada Solamente estoy tomando su estado su video <risa> Así que bueno, sin más nada que decir, aquí les dejo el video in my head know me cold. I shouldn't With the people I shouldn't know and do the... El primer saludo es para la persona, que aquí está, se llama Jaime Vargas, entretenimiento y diversión. ¡Qué buen vídeo! Es Snake16 habla español igual que todo, el clan solo cagan el juego. La verdad que sí. Yoani Javier Torres, Gtani SSZ, esta de la verga la rola, O sea que está bueno el vídeo que está de la verga. Crito Gaming dice, bueno, no pone solamente una carita enamada Así con feliz Como, bueno, no sea Y también un saludito a las personas que me han hecho donaciones Por ejemplo, eh, donaciones por Paypal Como ya mencioné Todas las donaciones que lleguen por Paypal Pueden este, en puede tener una breve de descripción En esa descripción puede colocar sus canales Y yo voy a mandarle saludos a esos canales eh, El primer saludo es para Omar Body Que me hizo una donación por medio de Paypal De verdad, muchísimas gracias El siguiente saludo es para Eduardo Armenteros, que me hizo una donación por PayPal también. Como no he colocado ninguna descripción ni nada, le mando saludos y sí, simplemente. Y la siguiente donación es alguien que puso una descripción a Jorge Leínez Probaño, que dice: "güey, trabajo, no me indiques, web, Pacman Un saludito a esa persona, este. Muchísimas gracias por el apoyo.